¿Cómo estás mi amado signo de agua? Me encanta estar aquí, me puedes ver, me puedes sentir, me puedes abrazar si tú quieres. Estamos aquí en este espacio de Bio sabiduría para entregarte en este momento este maravilloso mensaje que tienen para ti los Arcángeles. A través de este maravilloso oráculo de bio neurosabiduría, vamos a ver qué tienen para ti en este video, que es una nueva versión traída desde el más allá al más acá, para que puedas elegir una carta. La dinámica de este video interactivo es la siguiente. Voy a poner tres cartas de cabeza o boca abajo y tú vas a elegir una. ¿Ok? Aquella que más te resuene, la número uno, la dos o la tres. Antes de voltearlas, te pido que, te voy a pedir que hagas una pregunta enfocada a lo que deseas en tus relaciones, puesto que este video es enfocado a darte una respuesta sobre el amor, sobre las relaciones, ¿Ok? Vamos a empezar, estoy emocionada de estar contigo el día de hoy. Estamos estrenando un nuevo lugar que nos concedieron para transmitir estos videos pues por eso que puede ser que se escuche un poco eco sin embargo bueno enfócate enfócate en la información que tenemos para ti también quiero decirte que es posible que como ahorita escuches el ruido de los autos esto es porque estamos muy cerca de la avenida principal del lugar en donde me encuentro sin embargo, bueno, eso no nos va a detener para entregarte la información, el mensaje, la respuesta, el apapacho. Todo lo que tenemos en estos momentos para ti, mi estimado y muy amado, signo de agua. Vamos a empezar. Mira, quiero presentarte a nuestro angelito que nos regalaron alguien dejó este angelito ahí para nosotros y hoy te lo presento esto es una seña más de que están con nosotros nos están acompañando Maestro Jesús también está aquí muy de la mano guiándonos siempre con todo su amor incondicional y vamos a darle tú me puedes ver aquí ya viste aquí te estoy diciendo hola con mi manita bella y me encanta, me encanta que estés aquí. Vamos a ver qué tienen para ti en este momento. Los Arcángeles. Te voy a pedir que que cierres tus ojitos hermosos. Formules una pregunta. Y esa pregunta que sea directa, sencilla, simple. Sobre aquello que quieres conocer o recibir guía para ti mejorar tus relaciones a través de los arcángeles recuerda suscribirte al canal darle like, activar esa campanita locochona y vámonos a entregarte estos mensajes la primera carta segunda carta y finalmente tu tercera carta elige Aquel número, 1, 2 o 3, el que te resuene, signo de tierra, para que recibas ese maravillosísimo mensaje. Mira, te voy a poner el angelito aquí, mira, se me está asomando. Se asoma así de 1, 2, 3, venga. ¿Y cómo vas a elegir y cuál es el número? Así como las fui sacando. Carta 1, 2 y 3, ¿ok? En estas fechas maravillosas en donde la energía se siente, el amor, el apapacho, la entrega, la emoción, todo, todo lo que la Navidad por sí solita nos brinda. Muy bien, mi signo de agua, vámonos, vámonos a ver qué tienen para ti, eh, que elegiste la carta número uno en cuanto a tus relaciones. ¡Wow! ¡Mira qué bonito! ¡Qué cosa tan hermosa te regalan! Y con esto te dicen Recuerda que el poder más grande en esta existencia es la del amor Aquello que tú has preguntado la respuesta es Muévete con amor, vibra, siente, experimentate como esta chica lo hace, todo está en ti y dentro de ti, es momento de que dejes salir este amor, esta pasión, esta entrega, esta autenticidad que de pronto guardaste en esta jaula del ego, en donde le pusiste esas... Llaves para que tus condicionamientos estuvieran revoloteando dentro de esta jaula te dice abre esa puerta esa puerta de esa jaula cuando tú la abres y estás listo o lista para brillar, para compartirte desde este amor genuino, desde esta autenticidad genuina que eres tú, el despertar espiritual para ti y quienes te rodean será expansivo. Tus relaciones son un reflejo de cómo es que tú te estás viviendo por dentro. Si hay algo que no te encanta, revisa en ti qué es aquello que se está moviendo. Para muchas personas o para otras se mueve aquel sentimiento o aquel, o aquel temor al rechazo y entonces se anulan a sí mismos queriendo cumplir las expectativas del allá afuera. Sin embargo, date cuenta que solamente son una ilusión esas expectativas puesto que esa exigencia te la has puesto tú. Brilla, baila, siente la vida, siente cómo corre ese amor dentro de ti hacia afuera, te invitamos a que conectes con tu alma en estos momentos puesto que la energía que se mueve en esta navidad maravillosa que cierra toda una década, te está abriendo la puerta para que de manera genuina te muestres auténtico, auténtica. También te dicen, recuerda que no existe la separación, no estás separado del o de la otra, ni siquiera estás separado de ese poder superior en el que tú creas. En el momento que conectes con tu alma, en el momento que conectes con esta maravillosa experiencia de tu alma en conexión divina, podrás ver que las experiencias en tus relaciones solo son eso, experiencias que te llevan a sanarte desde el alma para tu propia evolución, vive la vida, te dicen mi signo de agua, vive la vida, fluye, fluye como el agua. Para ti, mi signo de agua que elegiste en la carta número 2 En relaciones te dicen la separación Te la voy a acercar ¿Ya viste? Está bien bonita esta carta Y en este momento te dicen Agua Recuerda que cuando vas en este camino del arroyo de pronto encuentras piedritas y lo que tú haces para continuar tu camino es separarte un poco para rodear la piedrita y continuar para volverte a unir con más fuerza y llevarte hacia el lago o hacia el mar, a la inmensidad. Y con esta breve historia te quieren decir los ángeles y Maestro Jesús que a veces es importante hacer un espacio, darte un tiempo. Si en tus relaciones, si en tus relaciones de pronto se está mostrando algo de tensión, es importante que hagas un espacio. No te están diciendo que hay que soltarlas, te están diciendo hazte un espacio, encuéntrate, vete contigo, conecta con tu alma. Para que puedas ver aquello que la otra parte, que es tu espejo, quiere mostrarte de ti mismo para que lo puedas sanar. Libérate de esos condicionamientos en donde te enseñaron que las relaciones son para siempre. libérate de esa sensación en la que por querer quedarte en una relación para siempre te estás condicionando tú mismo, tú misma y estás olvidándote de tu libertad, de tu amor propio conecta con tu alma para que comprendas la verdad, para que regreses a la verdad la verdad es aquello que es inamovible, es todo aquello que ya es. Y en este sentido te dicen, una vez que comprendas todo todo lo que estás experimentando es así como es para tu evolución, entonces podrás vivir una realidad en tu vida y en tus relaciones más evolucionada, más alineada hacia el amor, te invitan también a revisar desde qué energía estás vibrando, desde el miedo, la escasez, el dolor, la victimización, la manipulación o desde el amor, en donde sabes que cada ser es libre, que tú eres libre y en esa medida reconoces que aquello que hay en aquellos otros afuera de ti está en, dentro de ti, en tu alma. Haz un espacio. Date tiempo, date amor, apapáchate. Muy bien, y vámonos con la tercera carta. Voy a hacerlas un poco para acá para que podamos ver la tercera cartita. La tercera carta para ti, agua, que elegiste el número 3. Venga, la respuesta es la curación, perdón, la sanación del dolor. Te la voy a acercar. Hay un poco de ruido externo, sin embargo, deseo y te pido que te enfoques en la guía y en la información, ¿ok? Recuerda que en la vida no controlamos nuestro alrededor, sin embargo la manera en la que actúas y la manera en la que te mueves es lo que te va a llevar a la evolución, así que vamos a darle mi signo de agua para las personas que eligieron la carta número 3 es muy importante que dejes fluir las emociones que no te resistas a sentir mi signo de agua cuando sale esta carta de forma invertida significa que aquellas personas que eligieron esta carta de pronto se sienten eh, cubiertos, se sienten en resistencia de mostrarse, de vivir, de experimentar sus emociones y esto poco a poco los va haciendo sentirse densos en energía, con resentimientos, con enojo, con ira guardada y en el momento menos esperado cuando el vasito está lleno en el momento menos esperado se derrama y es cuando vienen las reacciones ok y puede ser mi signo de agua que haya habido momentos de tensión que te llevaron como diríamos por ahí a explotar, a derramarte a derramar estos sentimientos que tenías albergados te dice no te resistas a soltar estos sentimientos estas emociones que han llegado a su límite entra en tu interior conecta con tu alma si hay que llorar llora siéntelo libera para que puedas ver con claridad lo que realmente está sucediendo y sobre eso tomes la decisión que realmente quiere tu alma, puesto que tu alma es la sabia y ella conoce el camino que requieres para experimentar una evolución, para experimentar tu despertar espiritual. Permítete sentir, te dicen. ¿Qué sucede cuando el agua se estanca? Empieza a ponerse verdecita, se hace como más espesa, ya no fluye con esta libertad y entonces genera eh, ciertas bacterias, ciertas... Eh, ¿cómo le llaman a esta parte verdecita? Cierta lama, en México creo que le llamamos lama. Cierta, cierta suciedad y se va acumulando y acumulando y acumulando hasta que ya no cabe más. Es momento mi signo de agua. Que liberes, para que poco a poco se vaya limpiando ese estanque y se llene de agua dulce, de peces, de cosas bonitas en tu interior. Bellísimos los mensajes que les regalaron en este momento, Maestro Jesús, Ángeles y Arcángeles, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, compartiéndonos esta información, estos mensajes, recuerda mi signo de agua, suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, mandarme tus mensajes de amor, de apapacho, me encanta sentirte cerca, sobre todo en estas fechas que me encantan los abrazos, los apapachos, los regalos, todo, todo me encanta, de el mundo para nosotros, de ese poder superior para cada uno de nosotros, recuerda, que a la vida veniste a ser auténtico, auténtica, no a ser bueno. Dicen por ahí, las personas buenas no se van al cielo y ¿sabes por qué? Porque esas personas que quieren ser buenas se limitan tantísimo, tantísimo que evitan vivir la vida como realmente quieren vivirla. Yo te invito a ser auténtico y dejar de ser bueno o buena. Este mundo para ti, para mí, para toda la humanidad es nuestra casa, nuestro hogar. Recuerda que siempre estás en el momento correcto, en el lugar perfecto, con las personas perfectas. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte. Nos vemos.